Hola familia hermosa, para mí es un placer saludarles. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo ideas para decorar con papel tapiz. El papel tapiz es una opción que podemos usar para personalizar o darle vida a cualquier espacio. Si estás pensando remodelar o hacer algunos cambios en tu hogar, esta idea con papel tapiz es muy fácil y económica de realizar. El papel tapiz puede ser nuestro aliado para transformar cualquier espacio de nuestra casa. Solo tenemos que saber usar el adecuado. Ejemplo, para el baño y la cocina es recomendable usar un papel que sea resistente a la humedad y que sea fácil de limpiar. Hay muchos diseños y colores de papel tapiz, solo tienes que saber elegir el adecuado para tu estilo de decoración. Espero que algunas de estas ideas sean de tu agrado y te puedan servir. Aprovecho para decirte que si no te has suscrito, te suscribas, me regales un like y comparta con amigos y familiares. Sigue disfrutando del video hasta el final. Muchas gracias y bendiciones.